Bueno, y y hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en la bruja de Blade y bueno, lo dejamos en el último punto, por aquí encontramos el ciervo, ¿vale? y teníamos que seguir a Bullet, que le dimos eh, un tótem de estos de los que encontramos por los árboles que lo fabricamos nosotros, con el signo este que tenemos en la cámara, no sé si lo estáis viendo ahí ¿vale? Eh, y nos encontramos un montón de espantapájaros la niebla eh, no nos dejaba ver nada, ¿vale? y ahora vamos con la cámara nuestra amiga ahora es la cámara Vale, ahora ya podemos seguir al perro, sin problema. Eh, me está entrando una señal de walkie, me parece. Vale, ahora me tengo que... Dice que me olvide del bosque. No me voy a olvidar porque tan seguro estén los árboles estos. Mmm, y me maten. Así que vamos a seguir al perro, que ahora lo puedo ver en la cámara. Antes no lo podía ver. Y es mucho mejor ahora, ya que así no se me pierde. Estos son todos recuerdos de, de la guerra, ¿vale? Lo que estoy viendo ahí, creo. No sé si eso será de verdad. Eso tiene pinta que de, de, la, de la guerra, exactamente. Y estoy teniendo alucinaciones, ¿eh? Porque tenemos como ansiedad, estrés eh, postraumático de cuando estuvimos en la guerra. ¿Mi perro dónde está? Vale, por aquí. Y ahora al ser de día es mucho mejor porque no... ¿Ok? ¡Ay! No me quiero meter aquí, pero nos tenemos que meter, vale. Ah, bueno, no, se va a meter el perro, nosotros no nos podemos meter. Vale, perfecto. Uy, uy, uy, uy. Estoy viendo que no tenemos de momento ningún enemigo cerca Que eso está bien Vale, ahí yo creo que me va a salir un bicho ¿Battle? ¿Battle? Vale, vamos a darle una galletita una chuche No, esto no, esto es mi cartera ¿Eh? Vale, aquí que tengo ¿Eh, Tu testimonio, alguna vez te sientes importante Inútil, débil, por eso debe ¿Eh? Vale, código es 3045 Mi número de la suerte, vale Que esto no sepa que nos servirá Ahora mismo, pero vamos a darle Una chuche al perro Estoy hecho mierda, ¿eh? Tengo las manos destrozadas. Gente, si os está gustando el contenido no se olvide darle a like y compartir el vídeo para que vuestros amigos también vean el contenido y a ver si también se suscriben. Así que... ¡Uy! Vale, que se me iba ahí el perro. Así que de verdad muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando últimamente al canal. Y vamos a continuar... Porque ya ahí al, al boquete aquí no me pienso arriba más. Que ha sonado ahí un grito de una mujer. Vale. Eh, otro auto guardado. No me mola los autoguardados. guardados. Como ya sabéis. Eso es también señales de, de lo de la guerra. Exactamente. What? again? Just stand still, Ellis. Craft. Stand up. You're not listening, Ellis. Stand Come on. Me. Fine, so be it. The boy will suffer the consequences. Plus, you had a choice, You're just do what you were told, but you kicked scratch scratched a bit for that. ¿El perro dónde está yo? Vale, vale, vale. Lo tenemos aquí. No sé, estaba haciéndole un poco de caso al, al colega. Pero tampoco es que. Vale, se me está yendo el perro, ¿eh? No me hace. No, aquí está, vale. No me hace gracia que desaparezca porque ahora mismo es mi única guía. Y como aparezcan otra vez los árboles estos Pues me van a reventar un poquito Lo que viene siendo el orto Vale Al ser de día Lo que pasa es que tiene una niebla Nos habrá drogado Seguramente el loco este Y por eso estamos así alucinando, ¿vale? Nos habrá echado, yo que sé un... Una poción o algo O alguna droga de esta fuerte Y por eso estamos así que no vemos nada. Ahora por lo menos es de día y se ve algo, pero cuando es de noche no se ve un carajo. Vale, aquí el perro está muy impaciente. ¿Qué te pasa? Eh, no me gusta ni un pelo la pinta que tienes. ¿Qué Uf. Uf. Understand. You're almost there. Almost free. Just one more step. That's all it takes. You want me to, to kill myself? I gave you what you wanted all these years. <laughs> no. I'll kill the dog. Marry What? Oh, fuck you, no! bullet. fucking dog. a Pero para qué la tira? Está tonto. What the No estamos algo volviendo lo que va a ver todo. ¿eh? Vale, Battle, Battle, vale. Capullo, ven para acá. Nada. Dame mi linterna. Que ahora estamos de día. Vale, Batel. Vale, ya me he puesto cuerdo otra vez ¿eh? ¿El perro dónde está? Perrete, te estoy oyendo Está hacia allí, ¿eh? Vale, pero por aquí no puedo yo tirar Vale, creo que se ha caído ¿Se ha tirado? No, por aquí tampoco No sé ¿Cómo se ha ido el perro? ¿Battle? ¿Dónde estás? Está hacia allí, ¿eh? Ah, mira, por aquí Por la ramencilla esta que está Creo que es por aquí Exacto Que muchas veces están los árboles por mitad, ¿eh? Y no sé Uy, uy, uy, uy, uy, uy Amigo, no te han hecho dos pupa. Uy, aquí hay muchos Estos son ramas, ¿no? no vale, me creía que era un hueso, ¿eh? Uy, no me diga que te ha caído. Vale, vamos a ir con el perro. No sé, nosotros nos estamos metiendo aquí en mitad de la cueva Con el perro cuesta Que... Vamos Nuestro escudo Se me está haciendo otra vez de noche Creo que tengo la linterna seleccionada Vale, no puedo hacer nada Vale Perrete, no te me muera. No puedo ir más rápido, ¿eh, gente. Aunque quiera, no me, no me da la opción. Ay, hay el perrete que está sufriendo ahí. ¿Qué pone ahí? Olfa no sé lo que... No sé, son como siglas, ¿no? Eh, ¿Letras? O no sé. Son como símbolos, ¿no? Cada vez nos estamos metiendo más adentro. ¿eh? O no sé si es que me está dando... Mm, otra vez, otras visiones ¿eh? Me está haciendo como ir en, en círculos Que los juegos de terror Hacen mucho eso ¿eh? Pero no creo Vale, eh, no sé si estoy Teniendo otra vez problemas De mentalidad Porque ya sabéis que en el juego pues, Tenemos deficiencias de estas Que nos volvemos todos locos ¿Vale? Y la cueva pues está todo llena ¿eh? Exactamente, yo creo que tenemos que volver hacia atrás. Vamos a volver hacia atrás, a ver qué nos encontramos. Vale, las letras se están haciendo más grandes todavía. Pero no tiene pinta, ¿no? A ver ¿Para qué vamos a volver hacia atrás? Ay, eh, Bueno Yo creo que en algún punto nos volveremos locos del todo y tendremos que soltarlo, como estamos viendo, ¿no? Nos estamos volviendo ya. Cada vez las líneas son más grandes, ¿no? Ahí está la presión. Vale. Nos estamos volviendo locos del todo. Vamos a volvernos locos, locos, locos. Y, y si morimos, pues eh, volveremos al punto de retorno. Y si no, pues lo hemos hecho bien. ¿Vale? Yo sé que es un poco coñazo tener que pasar por la misma zona 20 veces. Pero creo que es lo correcto. Porque se nos está haciendo la vista más intensa cada vez. Y cada vez hay más letras pintadas por los muros. Así que yo creo que estamos yendo bien, ¿eh? Si no, ye eh, yendo hacia atrás, no creo que lleguemos a, tampoco a ningún punto en concreto. Ahí cada vez nos está dando más fuerte. ¿eh? Vale, cada vez estamos peor. Al final vamos a perder el perro Vamos a perder la cordura Nos va a matar el otro Por favor, ¿quieres perder la cordura ya, Derto? A ver si termina ya el sufrimiento del perro y el nuestro ¡Vuélvete, loco! Vamos a ver No sé, voy a dar una vuelta más Y si no me vuelvo loco de Vale Entonces intentaré ir para atrás Pero si no, es que... A ver ¿Qué vamos a hacer? Vale, voy a dar... Voy a terminar de dar la vuelta a esta Y si no, vuelvo hacia atrás ¿Vale? Porque ahí ya está dando bien fuerte Bien los meneos ahí Cada vez estamos peor y eso es lo que quiero, ponerme peo de herto, de herto, de herto, A ver si llega a algún lado. Porque normalmente eso es lo que sucede, ¿no? De que nos ponemos a bar Y al final, pues, se termina eh, quitando el, la esquizofrenia y ya está. Estamos ya que casi ni podemos avanzar, ¿eh? Va a tener pinta de que por aquí no es, ¿eh? Gente No sé, a ver Si termina ya de ponerse loco de esto Vuélvete loco Con tu perrete Vamos a ver Madre mía Ni que fuera La cola de Linen Lo de las mascarillas Ya casi ni podemos avanzar, ¿eh? Vale, ahí, ahí, ahí, ahí Ahí estamos Ok Tarumba, tarumba, venga Y... A ver qué sucede. Vale, se lo ha llevado. Se lo ha llevado. Me han, me han quitado mi perro. Me han quitado mi perro. No. Pues ahora estamos un poco jodidos, ¿eh? Porque no tenemos perro y ¿eh? no... Se nos ha hecho otra vez de noche. Vale, este es el símbolo de la bruja. Estos son las setas que nos estamos comiendo, porque por lo menos. Vale, en, la, en el laberinto del fauno estamos ahora, ¿no? lo he visto, porque vaya... Eh, vale. Otro laberinto de estos chungos. Ok, por ahí no hay nada, ¿no? Vamos a ir hacia... Uy, espérate, se me buguea esto. Vamos a ir hacia esta zona. Vale. Y tampoco hay nada, ¿no? No debería de confiar en él. Vale, por aquí no puedo hacer nada, ¿no? Perfecto. Vamos a volver hacia... Uy, aquí, ¿qué hay? Otra fotito, gente Este es Paul Yo supongo que todos los que salen ahí serán los... Um, o sea, los perdidos ¿Vale? Los que están por aquí, por el bosque Que... A ver Y yo también estoy perdida ¿eh? Eh, Vale, por aquí no puedo salir ¿Qué cojones? ¿Tiene un bucle sin salida ahora o qué? Vale, no, por aquí, perfecto eh, Que eso, que yo supongo Que todos los que aparecen ahí en, el, en las imágenes Al final, eh, pues serán Los creadores del juego, ¿vale? Que como os Pues seguramente lo hayan puesto ahí una foto Vale, por aquí es por donde hemos, eh, hemos estado Antes, ¿no? Uy, estoy oyendo... Disparos. Yo creo que me van a venir otra vez recuerdo de Binan. Vale, me estoy volviendo a Tarumba, gente. Me estoy volviendo Tarumba y ahora no me gustaría ponerme loca. Vale, perfecto. Ya he encontrado la de esta. Voy a ponerme el teléfono. Sheriff... God damn it Ellis, I've been trying to reach you for hours. Anyway, I just wanted to say that we're dropping the search. It's nothing personal. But hey, you left him there to die. It's only fair you die alone out there as well. Goodbye, Ellis. Otra vez otro ciervo Uy, uy, uy, uy Esto es una madriguera No me gusta esto ni un pelo Uy, espérate, es que ¿qué hay? Esto fuera, ¿eh? Otra foto, ¿esto es de quién es ahora? Vale, no me, no me da la opción de ver quién era A ver esto que hay aquí Otro totem Esto lo tenemos que destruir siempre que los veamos ¿eh? Este es Este no sé quién es Tampoco me pone ningún nombre ¿eh? Creo que esos son los personajes de la película otra... otra mierda de esta afuera Vale Y No pone nombre tampoco Verás tú, verás tú, verás tú A ver, el teléfono Estamos sin señal Y tenemos un mensaje, ¿no? Eh, levanta la, la mirada Vale, quiere que miramos hacia arriba, ¿no? Y tenemos que. Mm... Vale, perfecto. Estamos en... con un bicho, ¿no? De esto enorme. Y tenemos que mirar. No sé qué tengo que hacer aquí. Pero no, no, no, no te pagues, puta. O sea que tengo que mirar hacia arriba, ¿no? Vale, vale, vale vale Aquí tengo otro Otro Vale, otro Ahí Esto es como una madriguera La madre, ¿no? Pariendo Ahí tengo otro Cabronazo Ahí tengo otro Otro No, no te apagues, puta No te apagues No te apagues Ay Hemos vuelto en, en sí, no vale, vale, vale, vale, vale, a no Verás tú Pues lo hemos cargado nosotros, ¿no? Vale, eh, vamos a perder conocimiento ya mismo, eh. Así que vamos a intentar subir ahí arriba. Espérate. A ver. Dame mi teléfono. ¿Sí? Ah, ahogando ahora por la cara, ¿no? Don't me Just kill ¡Me ya! ¿Qué? aún estás luchando, ¿Qué hiciste con el niño? ¿El niño? ¿Eso es lo que ¿Qué? hombre. Podría qué no? <laughs> You'll have to work for that. You see what you've done. Try as you might, you can only do harm. No, you did this. Hey, you all I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. <laughs> now you have nothing. Jess, I'm so sorry. For everything. If only I could if only! If only I hadn't married you! If only I listen! Jess, please! I, I know I messed up. You killed them, Alice! What? You're a murderer and a coward! No. I'm leaving, Alice. You know what you need to do? Be a man for once. Vale, pues acabamos de tener un flashback De nuestra mujer No le hemos visto la cara Pero la hemos visto súper deformada Y creo que esto es otro totem, ¿no? Sí, otro totem, ¿vale? Y aquí tenemos unos pocos, pero estos no los podemos romper, ¿no? Creo yo No, exactamente, estos no los podemos romper Estos son... Yo supongo que son una referencia a todas las personas que le hemos fallado Pero en verdad no le hemos fallado Es que no estamos volviendo locos por venir a buscar a un niño al quinto pino quién se le ocurre? A ver, ¿qué hay por aquí? Vamos a ver la cinta. A ver qué nos encontramos. Estamos hechos mierda. ¿eh? El niño... Vale, eh, supongo que está allí en la casa. Que vamos a, a ver qué nos encontramos con la casa, vale. Eh, no hemos quedado sin perro, ¿eh? Ya, ya Battle pues ha, ha muerto. Se la ha cargado este tío seguramente. O nosotros no sabemos qué ha pasado exactamente. Vale, podemos entrar. Tú verás. Por aquí no puedo. Uy. ¡No te apagues, putilla! Uf. Vale, ahora eh, versión 2.0 de la cámara, así que perfecto, vaya. Vale, tenemos varias opciones de puertas. Ok, así que podemos elegir tres hasta tres opciones, chicos. Pues yo creo que lo voy a ir dejando ya por aquí. En el siguiente episodio veremos qué hay detrás de estas tres puertas. A ver si nos encontramos como en, en las películas estas de susto, ¿no? Un, un león detrás de la puerta. Y nada, de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo. No se olvide de darle a la campanita para que no se os pierda ninguna de las notificaciones. Y hasta el próximo episodio. ¡Chao, chao!